El libro de Job, capítulo 23 Job contestó De todos modos, mis quejas hoy siguen siendo amargas A pesar de mis gemidos, me sigue castigando Si supiera dónde puedo encontrarlo para ir a donde se sienta a juzgar Allí expondría mi caso ante él y presentaría mis argumentos en su totalidad. Descubriría cómo me respondería y aprendería lo que tiene que decirme. ¿Lucharía contra mí usando su poderosa fuerza? No. ¿Prestaría atención a lo que tengo que decir? Allí una buena persona podría razonar con él, y yo sería absuelto para siempre por mi juez. Si voy al este, él no está. Si voy al oeste, no lo encuentro. Si está trabajando en el norte, no lo distingo. Si va al sur, no lo veo. Sin embargo, él siempre sabe a dónde voy. Cuando me haya probado, saldré brillante como el oro. Me he mantenido al paso con él. He seguido su camino sin desviarme. No he descuidado sus mandatos, porque valoro más lo que me ha ordenado que el alimento que como cada día. Pero Dios es inmutable. ¿Quién puede desviarlo de sus propósitos? Él hace todo lo que quiere hacer, así que terminará lo que ha planeado en mí. Y tiene muchos planes para mí, por eso me aterra encontrarme con Él. Cuando pienso en él, tiemblo de miedo. Dios me ha hecho desfallecer. El Todopoderoso me ha hecho morir de miedo. Sin embargo, sigo aquí a pesar de la oscuridad, aunque no pueda ver a través de la oscuridad total.